Huesos, seguimos nosotros De Nos ah, la, la patada. ¿Vas? La patada, Ajá. La Exacto, vas, Mario. A esto sí le voy a dar. Este sí me lo a, pepe, <risa> tópale, tópale a pie pelón! me el que sigue, el que sigue, el que sigue. Lo que... Los hermanos ¿No? primera. Los hermanos primero, Dale, Dale, dale. Ya no. Ay, eh. Dale, dale. No, no, no. Bueno, voy a dejar aquí porque pasamos y los pegamos. Dale, dale, dale. La pira va a quedar hasta bolo Ella, ella quiere darle. Ella quiere, ella quiere. Si sí, quiere. Sí, quiere darle. Pégale. Pégale. Pégale. Pégale. Pégale. Pégale, quítate sí, sí, sí, sí. Dale con todo Dale, dale, ver, dale. Una subareta, En ¿Sí? el lomo se le, se, le ve el calzón. se le ve la tanga Se le ve la entidura. La... Se le ve el hilo En cuatro ¿Sí? En cuatro a así pelita, a <susp redención> dale dale dale, dale. <risa> ah, ahí, está, ahí está! ¡No duele, vamos. Sí, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién ¿Vale, sigue? <siento> oh, yo sí ah, <risa> Dale, dale, hueso. Pero que yo siempre preparo para el ¿No trae ¡Sí! listo ¿Quién va? ¡Faltan, faltan, faltan! ¡Falta <risa> de <risa> <risa> Ah. Sí, sí. faltas! faltas no, ya, ya tú! ¡Ya, ya! ya, ya? Ah, sí, sí. ¿Qué? No, pues ella. ¡Aprovechen! a darle un patadón a Mario! flor, sí, sí, sí. Ah, ahí está... ¿No me falta dale. No, que no le creyera mejor Walter, Ah, sí, las que le dé... no le que le dio Walter! ¡Ah! que le que le dio ¡Ay! No, muchas, pues yo, quiero, yo quiero. Yo quiero... ¡Ah, no! Ay, cállate, no voy a dar no! ¡Ah, yo, yo. No, no, no yo ¡Ah, Yo ¡Ah, ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! A <risa> ver. con el viejo? ¿Hasta el cuerpo que andaba hagan las nalgas? ¿Cómo se No, yo le iba a decir si tiene algo contra el muchacho Que no, ya que lo tiene de frente Algo, a lo mejor Oye, hijo Acá el día no solo con la Nayeli, pasó todo el día Algo pasó con Yeli. Algo pasó con la Yeli, ¿verdad? ¿eh? Oye Paul, pero que te den una patada a tu cuñada. Agachate. Agachate. Que aguanta. Ahí sabe. así le cuadra a ella. Así le gusta, las agarras bajito, fíjalo. Este ahí te va a asumir. Sí, se va a asumir. Sí, fácil. No lo agarras el ángulo. ahí No, así lo agarras. No, ah, Todo bien, con, no, no, no, no, con cariño, con cariño. <risas> pues ya estuvo. Y gracias, gracias por la patada, buena suerte. Ah. Vida, que patada. Me a a patadas y me he ido bien gracias por las patadas que nos dieron bueno. <risa> <risa> bueno. ya, vale. ya a ver si estas patadas van a despegar uno sí, vale. vale. a uno ya no para Ay, aquí se dan patadas gratis. Y de la suerte. Y de la suerte. De la de la suerte. De la suerte. Ay, dicen crema Pago sí, no, ustedes. No, no, no, sí, no le gusta mucho veo con el pelo no, que tiene. No, sí, sí, sí pregúntenle. Y se le mucha crema en el cuerpo cuando va a la playa. No, a ver, Tuntún. ¿Qué cree usted? No, ¿Por, qué está... cree? <risa> ¿Por qué cree? ¿Por qué cree Ah, porque... vaya, espérenle. <risa> yo sé por qué. Por su, por su pelaje. Yeah. Okay. Porque donde quiera que sale anda crema. Porque es hombre donde quiera, firme. Ah, ah, ah. Porque siempre anda cremita para echarse en el cuerpo. Ah, eh. Se usa crema ah. en exceso. ¿Usted por qué cree? Ay, no sé, la verdad. ¿Por qué menos... con crema? Ajá, porque le no gusta la crema. Eh, ah, de baja, dirá. ¿Usted por qué cree? iba a decir que porque le gustan las comidas con crema. Ah, pues, le voy a decir por qué. Aquí a lo mejor le dicen fresa, ¿no? A, a los muchachos así. Que andan bien cambiados. Ajá. Entonces, como yo era de Guadalajara, Jalisco, como era de la capital del estado, a nosotros enseñaron a andar siempre zapatos, pantalón y camisa, así de manga larga y pantalón. Cuando llegamos a Puerto Vallarta, todo el mundo andaba en short descalzo con guaraches y usted, entonces hasta para, para jugar fútbol yo con mi pantalón, mis zapatos ay, mi camisa ay, fajada sí. y con mi cinto ahí viene el cremoso, ah, cremoso ahí viene el cremas ah, órale ah, ah, ah, ah, ah, ah, pero, pero no, yo con ah, sí, con imagínense a Leonel Andrés Messi jugando con pantalón pero a mí me daba vergüenza ponerme short porque pues yo venía de pantalón y de repente ponerme short para jugar fútbol no, no, es no, que era muy piernas, piernudo sí, sí. Sí. Y la Pero solo se quitó el pantalón y todo y ya, ellas, no. y ya ahí, es cayó, se, ahí, ahí es cayó. Ahí es cayó. Ahí es cayó. Ahí por eso fue. aquí quién sería la cremosa de es medio crema, medio cremosa, no, okay. pero no café que crema. No, no. es más sencilla. No tiene mucha crema. No, cualquiera puede creer que la dos son cansiva, así, pero no es que sea así de. cosa como vemos nosotros. Ah, dale. La mechada aventada. Es más violenta todavía. Es gran crema. No, pero se ve que oh, es bien sí, tranquila. Muy tranquila. Es que es mi hermana por eso. ¿Es tu hermana? Sí, Nos es mi hermana. Ah, entonces tú eres crema de amor. No, yo no, no. A ver, a somos hermanos, sí, no? Sí. Sí, a se parecen Y ella... ver, a ver, a ver, a ver, No me de gente, un poquito. No a a <ríe> Nada, no creo. Ya, por... Definitivamente, no, no. es la, creo, la fresita. Bueno, ah, pues, de los hombres. Agarra odio con él. Odio. Ay, no. ¿Quién, es? ¿Quién es? No vino. ¿Quién es? Centro, no vino. ¿Eh? Ah, es ah, okay. no, no vino. Es fresa de hombre. Ya, no vino. Bueno, no vino. No No pues rojo. está bien. Mira, el puto rojo. Ah, ya eso es lo que tengo yo. Yo tengo un colorcito tan bueno ah, ¿Sí? sí. No le gusta que le pegue el sol. No, pero ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo no me acuerdo. No se, ¿no? De ese <risa> ¿No se acuerda de su nombre. El nombre completo es de de Jesús. Ah, lleva ah, J. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Eh. <risa> Cuidado, yo, yo bajota! Él no sabe, pero en Sábado Gigante acostumbraban a Don Francisco dar la patadita de la buena cerca a los primeros artistas que llegaban, a los que querían postularse para artistas. ¿sí? Entonces, Ahí ellos, él va a y, por y como no, nosotros. es que ajá. ahorita en el mundo de nosotros, ellos ajá. quieren. YouTube. Este, ajá, en YouTube quieren este que le dejo la patadita la buena suerte y a para que suba buena suerte, aja, porque vamos va a hacer don Francisco. ¿todá? Ajá. Estoy ya. Todavía... Los Tigres del Norte. Exacto. ja <risa> que, que, que yo así, aquí se parece. es se... verdad! Que canta y que la a bronca, la bronca. A entonces por eso pedimos la patita de la buena suerte de todos los del Plus para que nos vaya bien, pero falta el patrón. Ajá. Ver, pero aquí hay un detalle mira, Ajá. que yo he escuchado entre más fuerte va, es más Y si yo le doy despacio, entonces no va a tener mucha suerte. Está bien. Exacto. Está bien, aceptamos el reto. Pero lo bueno está de que ya no más falta el patrón. Exacto. Más fácil. no repetición. No, ya no. Ya, ya solo el patrón. Ya, ya, estamos obligando. A que le pegue unas patadas, dice. y ah. ¿Sí, ah, a él de apodo le den pataloca. La patada de la ah. buena suerte. Ah. Ah, bueno, Vamos a mi mira! ¡Mira, mira! ¡No más! ¡Oh, mira! ¡Oh, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! al ¡Ay! doctor ¡Ay! ir ya estoy sudando mira sí, ¡Ay! Mira. Ah, ¡Ay! mira ¡Ay! ¡Ay! Que caiga, que caiga. Esos burritos son de la buena suerte. Ay, ah, claro. Por lo menos he puesto. Ah, sí, que sí, sí. los burritos Pasaron o sea, no mandaron sí. al hospital a tu unos días, pero le dio buena suerte. Pero te tienes que poner ahí en cuatro. En cuatro no. Si! ahí. En cuatro. Sí. No, ah, ah, ¡Ay, falta cosas! ¡No se quebra! ¡Ay, bueno! ¡Va, <laughs> <El> patala, <laughs> oh, Vaya pues. Dele duro, Dele. Porque él no pidió. Exacto. Dele, Aquí lo que te pide es cumple. Va a querer. Un poco. Un ¿Por Un poco. Un poco. Un poco. Un Un le deseo suerte, igual que ustedes. Gracias. Ayer les compramos una silla de ruedas. Sí. suerte y sobre todo la bendición de Dios que es lo principal que debe estar sobre uh -huh. todo nosotros. Hola, lo hace bueno. Eh, gracias, y muchas gracias. Vamos, y le vamos a dar la patadita pero son suya. Ajá, ah, ok. Qué? Hey, ¿Con chile o, o sin chile? Bien, duro. No bien, usar. duro. ¿Picante <risa> <risa> ¿Eh, o no picante? Exacto. Ya le pegamos una marea, ya sí. allá. por la bicicleta. Allá por la bici va a caer. mira, mira, mira. ¡Ey! ¡Erizo está! ¡Erizo está! ¡Erizo está! Oh, mirando Ya, ya siente la patada Ahí no ha tenido consideración usted. ¡Mire, ¡Míreme! ¡Hasta oh, pachada <ANSAS> <pasachar>. lleva ya. <tú> ya la subió. ¡Vale, <hews> vamos! ¡Vale, <también> vamos! <laughs> ah, bien! Ahí ¡Bien! Ahora falta Mario, primero Mario ajá Dele, dele Yo sí aguanta. <risa> Ella está ah, de verdad es puro sí, ah, En cuatro Ahí <risa> voy Ahí voy. voy, Mario otro otro va Ahí está. Ahí, está, ahí, está, ahí está. muchas gracias y gracias por las palabras. Sí, muchas gracias. ¡Eh, hey, salga! Dale, loco. dale pues. dale pues ya les gustaba <risa> te Le deseo suerte en la vida hijo gracias.